Sí, ciertamente, algunos productos de importación, básicamente la gran mayoría, han tenido tendencia de alza, eh, debido a que todos conocemos que hay una problemática a nivel global, a nivel mundial, después que arrancó lo que fue la pandemia en 2019, sabes que las producciones a nivel del mundo han descendido bastante, la operatividad de la mano de obra en su gran mayoría, tú sabes que cuando se inició los gobiernos... De la potencia llamadas Estados Unidos, donde mayormente en su primo la mano de obra fueron prácticamente suspendidas debido a la pandemia. Eh, eso ha continuado, se hace, ha estado un poquito reviviéndose, pero realmente eso persiste. Nosotros esperamos que a medida que la, la pandemia entendemos que debe descender, hay una, un incremento de otra vía de, de, de, de, del coronavirus, pero realmente. Entendemos que eso de un poquito de, debe irse desapareciendo, por ende también la producción en futuro también debe ir creciendo. Por eso ha habido ciertos aumentos de precios, básicamente en lo que son los productos de importación, llámese arenque, bacalao. Eh, los productos del agro, agropecuario se han mantenido un poquito los precios estables y han decidido un poco debido a que en, la, en nuestra nación se ha estado produciendo.